Todos y todas. Antes de empezar os explico un poco la estructura que tenemos pensada para, para este acto, como creo que todas y todos sabéis, en, el, en la difusión que se había hecho se habían anunciado eh, tres ponentes, uno de ellos, de hecho, bueno, dos de ellos, estamos aquí... Dos de ellos estamos aquí presentes, que es... Eh, ¿Josep Lluvé? ¿Cómo? Vaya, vaya montaje. Gracias. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Bien, sigo. Josep Jubé, eh, el letrado, y el, el segundo letrado que tenía que estar presente, presente hoy aquí, que es José Muelas, que por bueno por motivos personales finalmente no, no podrá acudir presencialmente, pero nos ha trasladado un, un vídeo, un audiovisual, ¿vale?, que veremos al final del acto. Entonces, un poco la estructura. Yo haré una presentación, a continuación daré paso a, a Josep Jouvet, que hará su intervención. Haremos un turno de, de palabras abierto para que planteéis las cuestiones que, que consideréis sobre lo que vamos a explicar aquí. Eh, y al final del acto pasaremos el, pasaremos el vídeo de, de José Muelas. ¿Vale? Entonces, bueno, en primer lugar lo que quería hacer era, es agradecer a los compañeros de Zaragoza la invitación para estar presente hoy en este acto, en la organización del cual participamos también como FETAP. Eh, agradecer especialmente, bueno, tenemos aquí de hecho a, a Arancha, la compañera secretaria general de, de FETAP y queremos agradecer especialmente al compañero Javi, que, que está por allí, eh, del cual cabe destacar el trabajo de auténtico guerrillero que lleva haciendo eh, durante bastante tiempo en la lucha contra el abuso de la temporalidad desde aquí, desde el Sindicato de Administración Pública de Zaragoza y también desde el mes de octubre del año pasado en su condición de secretario de Jurídica de nuestra Federación Sectorial. Eh, bueno, esta conferencia eh, tendrá, atendiendo sobre todo al perfil de los otros ponentes, un marcado carácter técnico y jurídico. Y, y, de hecho, lo importante de la misma es la exposición de las posibilidades, de las posibilidades que nos abre la directiva eh, 1937-2019, la conocida como directiva whistleblowers en, en inglés, directiva sobre los denunciantes o alertadores eh, de, de la corrupción. Eh, pues, como decía, la exposición de las posibilidades que nos abre... Eh, la vía de esta directiva para la denuncia directa ante la Unión Europea de las situaciones de abuso de temporalidad y los pormenores sobre cómo articular dicha denuncia. Eh, mi papel aquí eh, será dar simplemente algunas pinceladas sobre la posición de nuestra organización sindical, la CGT, en relación a esta cuestión, la del abuso de temporalidad en las administraciones públicas y de la lucha que venimos eh, desarrollando al respecto como sindicato y como un nodo más también de la red de plataformas y colectivos de interinos y temporales que han venido participando en dicha lucha en los últimos años. Bien, es harto sabido que la problemática del abuso de temporalidad en las administraciones ha supuesto últimamente uno de los mayores conflictos laborales en el conjunto del Estado español. En, en el sector público, desde luego, desde nuestro punto de vista, el mayor conflicto en décadas. Si bien ello no quiere decir... Eh, que el nivel de conflicto generado haya sido el deseable y el suficiente para obligar a los políticos y a la judicatura de este país a dar una solución justa y digna a la problemática que nos ocupa. Eh, aunque las circunstancias de la pandemia no han ayudado a ello, pues ello también se debe a otros factores, sobre algunos de los cuales, de hecho, creo que nosotros debemos hacer autocrítica, pero bueno, no, no entraremos en ello. Estamos hablando de un conflicto caracterizado por la gran cantidad de personas afectadas, como sabéis, centenares de miles de empleados y empleadas públicas, afectadas, decía, por un fraude de ley masivo cometido sobre el personal temporal en todos los niveles de la administración, local, autonómica, general del Estado, incluyendo también universidades, administración de justicia, etc., eh, a causa del incumplimiento sistemático por parte de dicha administración, de sus propias disposiciones normativas en relación a los plazos para la provisión reglamentaria de plazas y a causa de la resistencia a transponer, como sabéis, adecuadamente al ordenamiento jurídico español la directiva 1999-70 sobre el trabajo de duración determinada en aquello que afecta al sector público ¿vale? lo cual ha hecho, ha provocado eh, en en este país, unos niveles de precariedad laboral enormes, superiores incluso eh, en, el sector, en el sector público y, según las propias estadísticas de la EPA, superiores a las del sector privado. Bien, Desde nuestro punto de vista, toda esta situación, con la resistencia por parte de las cúpulas políticas y de la judicatura en este país, y cabe admitir también de la burocracia sindical, de las organizaciones mayoritarias del sector, como sabéis, comisiones UGT y CSIF, que han sido cómplices activos en todo ello, la resistencia, decía, a admitir como problema la precariedad laboral estructural en las administraciones tiene mucho que ver con los procesos de recorte, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos que hemos vivido durante el mismo periodo en este país. De hecho, unos servicios públicos débiles e insuficientes casan muy bien con unas plantillas débiles, insuficientes y precarizadas. Por tanto, Indudablemente, la defensa de los servicios públicos, de unos servicios públicos fuertes, suficientes, de calidad para todos y todas, debe incluir forzosamente, y así lo entendemos nosotros, la defensa a ultranza de unas condiciones laborales dignas y estables para los empleados y empleadas de dichos servicios y, en concreto, la lucha contra el abuso de temporalidad en las administraciones. Dentro de la resistencia que antes mencionaba, ha tenido y tiene un papel preeminente de forma específica, la resistencia a aceptar la solución más favorable para el personal abusado que se deriva, a nuestro entender, de las múltiples sentencias y autos que el TEJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado durante los últimos años. Es decir, de la jurisprudencia comunitaria respecto al incumplimiento por parte del Estado español de las cláusulas cuarta y quinta de, de la Directiva 99-70. ...y de la inexistencia en nuestro ordenamiento... ...de una sanción adecuada y disuasoria al abuso. Bien, dicha solución no es otra que la del reconocimiento... ...del carácter fijo de las relaciones laborales en faude de ley... ...es decir, según la mencionada jurisprudencia... ...aquellas que superan los tres años de prestación de servicios. Por contra, se ha venido insistiendo RQR... ...en que la, situaci la situación solo, se solo podía eh, ser resuelta... ...mediante procedimientos de consolidación... ...con concursos oposición al uso... ...como los pactados por el gobierno... ...y los sindicatos antes mencionados... ...comisiones UGT, CSiF ...en los acuerdazos de 2017, 2018 y 2021... ...desde CGT... ...nos posicionamos en cambio... ...por la defensa de la fijeza... ...como sanción y prevención... ...al abuso de temporalidad... ...en cualquiera de sus formas... ...como opción más favorable... ...al personal precario ...y por la reclamación de la transposición completa... ...de la directiva en el ámbito de la función pública. Bien, como sabemos, no es esta la solución por la que ha optado la clase política. Disculpad, ¿eh? Como decía, no es esta la solución por la que ha optado la clase política... ...con la aprobación en diciembre del año pasado de la famosa Ley 20 2021... ...derivada del infame y cetazo aprobado previamente en el mes de julio... ...derivado a su vez nuevamente de un acuerdo con comisiones UGT y CESIF, cómplices una vez más. Eh, cabe decir que la conflictividad generada a raíz de ese decretazo... ...y en el que CGT participamos en la medida de nuestras posibilidades... ...especialmente las jornadas de huelga del 28 de octubre y del 30 de noviembre de 2021... ...en, diversas, en diversos territorios del Estado, eh, dicha conflictividad decía... Acabó provocando que el Real Decreto Ley original, como creo que todos y todas las que estáis aquí sabéis, fuera modificado mediante enmiendas transaccionadas en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, admitiéndose por vez primera, en sus disposiciones adicionales sexta y octava, la posibilidad de la estabilización por la vía exclusiva del concurso de méritos, que era una posibilidad ya prevista anteriormente en los artículos 61.6 y 61.7, del TREBET, del, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, pero eh, que hasta ahora nunca ah, había sido aplicada por ley a persona funcionaria interino. Bien, dichas modificaciones al ICETAZ original indudablemente han sido fruto de la lucha, no han caído del cielo, pero aún así nosotros entendemos que la ley definitiva continúa evitando aplicar convenientemente la jurisprudencia comunitaria y de hecho constituye más bien una burla de dicha jurisprudencia, ¿vale? Porque continúa sin establecer una sanción adecuada y disuasoria al abuso. De hecho, bien al contrario, regula unos procesos con convocatorias de turno libre en clara contradicción con el criterio del, del TEJUE que establece precisamente que los procesos de libre concurrencia y resolución incierta no pueden considerarse como sanción al abuso. Bien, durante el, durante el trámite del proyecto de ley, desde CETAP hicimos públicas en un comunicado las cuatro condiciones que, a nuestro entender, debía cumplir cualquier reforma legislativa sobre esta problemática que pudiera ser aceptada eh, por nuestra organización sindical. Condiciones enmarcadas en los acuerdos de nuestro Pleno Federal, celebrado en Segovia el año pasado, y en la ponencia sobre precarización y acceso a la función pública que se aprobó en el mismo. Decíamos en dicho comunicado lo siguiente, que no aceptaríamos ninguna norma que no fuera encaminada a, 1. Articular mecanismos que permitan, con resultado cierto, que los y las trabajadoras obtengan relación de fijeza de personal funcionario de carrera o laboral fijo o idéntica en derechos. 2. Transponer los principios de las cláusulas 4 y 5 de la Directiva 1999-70 y jurisprudencia del TJUE relativas a la prevención y sanción del abuso de contratación en las Administraciones públicas. 3. Prevenir nuevos abusos de contratación mediante sanciones. E indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las, en las administraciones y no en su personal. Cuatro, apostar por una defensa sin ambajes de los servicios y de las empresas públicas como garantes del derecho democrático de la inmensa mayoría a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garantías laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ello. Bueno, creemos que se puede admitir eh, que la ley 20 2021 no cumple adecuadamente ninguna de dichas condiciones. Por tanto, ni, soluc ni soluciona el problema, desde luego para la CGT no lo soluciona, ni cierra tampoco el conflicto. Pero a nuestro pesar, la aprobación de la ley nos ha situado a todos en un nuevo escenario y es forzoso reconocer que el ciclo de protesta asociado a la lucha interina ahora mismo, ha pasado su pico máximo y se encuentra en una fase de reflujo. Ello se debe a diversos factores. En primer lugar, al propio hecho de que la ley ya esté aprobada. Eh, esto cierra la ventana de oportunidad que tuvimos durante el otoño del año pasado para presionar en las calles y en los centros de trabajo por una solución legislativa diferente, o al menos la cierra por ahora. Y no por casualidad, el momento de máxima movilización del conflicto se produjo durante la tramitación del proyecto de ley, momento en el cual y así lo entendimos nosotros, era imperativo eh, intentar echar el resto y emplearse al máximo. Bueno, yo produjo algunas jornadas de protesta importantes, más teniendo en cuenta que se producían no solo sin los sindicatos mayoritarios, sino también contra estos y con estos en contra. ¿vale? Como decía, algunas jornadas de protesta importantes, por ejemplo, la de, la de la huelga del sector público del 28 de octubre en Cataluña, ...convocada por CGT y el resto de organizaciones de la Mesa Sindical Unitaria... ...con 25.000 personas manifestándose ese día por la Vía Layetana de Barcelona. En segundo lugar, y evidentemente ese es un efecto desmovilizador... ...buscado por los propios legisladores... La propia, legisla la, ...la propia aplicación de la ley... ...con sus plazos draconianos, obligatorios e imperativos... ...¿vale?, para un proceso extraordinario de estabilización... ...que debe estar ejecutado y resuelto a 31 de diciembre de 2024... ...y con sus términos negociados descentralizadamente en cada administración... ...por tanto, en función de la correlación de fuerzas concreta que, que haya en cada administración... Eh, ...pues ello está provocando una fragmentación del movimiento interino... ...e impone a los sindicatos combativos, como la CGT, en aquellas administraciones... ...donde tenemos representación y acceso a la negociación colectiva que, dicho sea de paso, son bastantes menos de las que, de las que aspiramos y de las que nos gustaría, eh, pues nos impone la necesidad de ocuparnos en las negociaciones para la, la aplicación del proceso de estabilización, pues para no dejarlas exclusivamente en manos de sindicatos como comisiones UGT-CESIF y también para intentar garantizar que al menos se aprovechan todos los márgenes que permite la ley en pro de la estabilización del personal interino y temporal, es decir, para que la Administración haga, en la medida de lo posible, una interpretación de máximos de la misma a la hora de identificar las plazas, confeccionar las bases de las convocatorias, etcétera. Y ello, aunque la propia ley, a nosotros no nos guste. Bueno, a corto plazo eh, parece que difícilmente volveremos a tener las condiciones para una movilización unitaria y potente en este tema como la que tuvimos antes de la aprobación de la ley. Parece. Como digo, Probablemente eso será así a corto plazo y nosotros tenemos la obligación de desarrollar perspectivas realistas sobre la acción sindical posible. Aún así, entendemos que la lucha contra el abuso de temporalidad debe continuar porque la solución que se le ha dado no se, no se corresponde, como hemos dicho, con la jurisprudencia comunitaria y porque tampoco es una solución justa y este es el motivo principal. El combate debe seguir en las condiciones presentes por dos vías. La de la acción sindical, es decir... La de la movilización propiamente dicha, en la medida de nuestras posibilidades, tejiendo eh, complicidades con el resto del sindicalismo alternativo, con las plataformas y colectivos de trabajadores interinos y temporales, con las plataformas de defensa de los servicios públicos, eh, con bueno, todas estas plataformas colectivos sindicatos que continúen en la brega, aunando capacidades y voluntades, como siempre. Y debe seguir por la vía jurídica una vía que ya ha abierto algunas fechas importantes anteriormente en este tema y tal vez pueda abrir más en el futuro. Eh, nosotros siempre decimos que la acción sindical y la acción jurídica son nuestros dos puños para el combate en este conflicto y en cualquier otro. En relación a la acción jurídica cabe decir que nosotros eh, no tenemos ni mucha esperanza ni confianza alguna en la judicatura española, una judicatura que consideramos carca, conservadora y, me atrevería a decir, reaccionaria, y que ya ha demostrado, especialmente en sus altas instancias y especialmente en la jurisdicción contenciosa administrativa, su falta de interés, por decirlo de, de algún modo suave, en admitir el principio de supremacía del derecho comunitario en relación a este tema pero tampoco tenemos una gran esperanza en las instituciones y los tribunales de la Unión Europea ni en la Unión Europea como tal. Si apelamos a la jurisprudencia comunitaria en el tema que nos ocupa es simplemente porque, como sindicalistas, sabemos que siempre debemos apelar a la aplicación de aquella norma que sea más favorable a los derechos de los trabajadores y pugnar porque ésta se aplique hasta, sus, hasta las últimas posibilidades. Bien, como he dicho, la acción jurídica y especialmente la acción jurídica ante Europa, ha abierto algunas brechas que han sido importantes en esta lucha y tal vez pueda abrir aún otras. Creo que no es necesario recordar aquí la relevancia que tuvo en su momento la sentencia eh, del 19 de marzo de 2020 del TJUE, porque, porque si estáis aquí todos sois conscientes de ella. Actualmente se hallan en curso diversas cuestiones prejudiciales ante, ante dicho tribunal, elevadas por el juzgado contencioso administrativo Nú número 14 de Barcelona, que tal vez... ...ayuden a estrechar el cerco de la jurisprudencia comunitaria... ...sobre los jueces españoles. Nada es seguro, lo sabemos en el futuro... ...y mientras tanto debemos seguir. Hoy aquí nos presentan otra posible vía de carácter jurídico... ...novedosa, rompedora, me atrevería a decir... ...y que creemos que vale la pena explorar. Una vía que ya ha ofrecido algunos buenos resultados aquí en Aragón... ...que está en camino de ser iniciada en Cataluña... ...en el ámbito de la enseñanza pública y que pensamos que puede ser útil socializar y dar a conocer. Nada nos garantiza que vaya a tener éxito, pero desde luego el futuro, el futuro es y siempre ha sido de los valientes. Eh, los que llevamos y lleváis unos cuantos años en la lucha contra el abuso, y la precariedad, en la defensa de los puestos de trabajo, pues creo que ya en, esta, en, esta, en todo este periodo ya hemos roto unos cuantos esquemas, a pesar de haber tenido que escuchar a menudo que lo único que hacíamos era vender humo. Bueno, pues en ello seguimos empeñados en romper esquemas. Acabo. El mensaje con el que quiero que os quedéis, y cedo la palabra a Josep Joubet, el mensaje con el que quiero que os quedéis es que la lucha continúa, aun cuando sea en condiciones difíciles o más difíciles que antes, porque bueno, al final nos guste o no, las condiciones, nunca las elegimos nosotros. Pero bueno, siendo así. Siempre, cuando el camino parece que está cerrado, bloqueado, obstruido, pues es bueno trabajar para despejarlo, abrir brechas y seguir avanzando. La única gran lucha que se pierde, lo, lo decimos siempre, es aquella que se abandona. Aquí somos cabezotas y desde luego no abandonamos y menos aún cuando la causa en la que estamos empeñados consideramos que es una causa justa. Muchas gracias y tiene la palabra eh, José Lluvé. Buenas tardes, agradecer la paciencia de algunos que ya me han oído otras veces durante el día de hoy y además han comido conmigo, pobre gente. Y, y, y agradecer también la invitación a este acto por parte de eh, CGT. La, la herramienta que hoy les voy a presentar es una herramienta sorpresiva. Y digo sorpresiva porque yo que he sido una de las personas que intervino diversas veces en el Parlamento Europeo y en la Comisión defendiendo esta herramienta, la Comisión me vendió Gato por Libre. Con lo cual, primer consejo de la tarde, nunca nunca jueguen al póker con alguien de la Unión Europea. Los va a plumar. ¿eh? Porque te saben engañar. Yo llevaba en eh, 2015 un proyecto de varios denunciantes de corrupción y nos entrevistamos con diversas instituciones de la Unión Europea, que aprovecho por decir que no es solo la o no es solo el Parlamento Europeo o no es solo el Tribunal hay más de 200 instituciones en la Unión Europea diferentes con eh, objetivos diferentes y con potestades diferentes, más de 200 por lo tanto muchas veces lo que eh, hemos escuchado en... no es que hemos hecho una denuncia a la Unión Europea Hemos de empezarnos a preguntar frente a quién. Pero continuemos con la narración. Con la uh, LIBE, que es la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, nos escucharon sobre todo cuando, uh, sin quererlo, yo les introduje el siguiente razonamiento. A ver. ¿Saben ustedes cuánto cuesta, cuánto cuesta la corrupción en España? ¿Cuánto les cuesta? Y los tíos lo sabían, entre 800 y 1.200 millones de euros al año, de dinero europeo. Pues bien, les dije, protejan ustedes a los denunciantes de corrupción y ganaremos dinero todos. Y esto, oiga tú, lo entendieron a la primera. Tan a la primera lo entendieron que en tres años había directiva. Y eh, la directiva entró en vigor el 17 de diciembre de 2019. Eh, otra minuta que, que les podría explicar de, de esa negociación es de que en el momento final a mí se me acercó un eurodiputado de la CDU el PP alemán y me dijo mire nosotros, la CDU vamos a votar a favor de esta directiva y claro tú te preguntas por qué el PP alemán va a votar a favor de esta directiva y me, eh, eh, el tío me dijo, le doy la respuesta. Usted sabe que en Alemania tenemos muchas constructoras, ¿no? Y grandes constructoras. Supongo que sí, que tienen un forrón de carreteras, pues han de tener constructoras. ¿Ha visto usted nunca una constructora alemana construir en España? Pues no. Pues por eso vamos a votar a favor. Pues por eso. Y eso nos da dos fotografías que van a ser necesarias para entender la directiva. La primera, la directiva no pretende que el Estado español sea más justo. Pretende que no se malbarate el dinero de la Unión Europea y punto porque la Unión Europea ha dado a España mucho dinero tanto dinero como 3.000 euros por habitante al año durante 36 años hagan en una calculadora ese número y sale 10 elevado a lo que sea por lo tanto por lo tanto la Unión Europea en el momento final pasó de una directiva anticorrupción a una, activa, a una directiva de protección del derecho de la Unión, de su derecho, porque estimó, y después lo veremos, que la mayor parte de la soberanía del Estado español ya ha sido transmitida a la Unión Europea. Por lo tanto... Somos soberanos de bien poca cosa. Entonces, la directiva la, la ponen en marcha el 17 de diciembre de 2019 y, bueno, lo primero que hemos de decir es de que establecer esta directiva y ponerla en marcha nos va a costar sangre, Uh, esfuerzo, lágrimas y sudor como decía Augusto Eterno eh, la, la cita textual es esta ¿por qué? bueno, pues porque la Unión Europea está de acuerdo en que haya unos mecanismos de transparencia como el resto de la Unión Europea, y la estructura organizativa y, y, y funcional del Estado español no está por la labor. Explicaba antes una anécdota que lo, lo encontrarán todo claro. La primera norma de transparencia europea es la sueca del año 1766, es decir, en pleno siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. España fue el último país en aplicación de una norma de directiva en 2014, aunque la ley era del 2003. Hemos tenido ley de transparencia después de Pakistán, Afganistán, Kazajistán y ruanda Burundi. Y además, la ley de transparencia española es inferior en categorías de control de la administración pública que la sueca del 1766 como que el tema de transparencia ha funcionado en muchos países sobre todo en el norte de Europa pero en el sur digámoslo de así de forma fina no han creado a partir del momento en que se tiene conciencia de que va a cambiar, de que va a, fa, va a no funcionar el sistema de transparencia, empiezan a gestar directivas y aprovechan para ello el Brexit. Es decir, es decir, a partir de que la Unión Europea sabe que va a haber Brexit, establece una serie de normas, esta es una de ellas, Uh, pero pa, hay otras normas igualmente importantes la persecución de los delitos contra los intereses de la Unión a través del Código Penal que plantea una jurisdicción única europea jurisdicción única europea quiere decir que cualquier juez de cualquier país puede en derecho de la Unión intervenir las fronteras han caído hasta el punto que la fiscal europea puede coger un asunto que se esté tramitando judicialmente en el PSJ de Aragón y llevarlo a un juzgado en Rumanía Ya al revés ya al revés claro, esto es impensable para la mentalidad de la administración pública clásica española, la mentalidad que todo se acaba la frontera y todo dentro de las fronteras lo manejamos nosotros. Porque lo cierto es que en tema, que hace algunos años llevo el tema de defensa de los interinos, a mí no me ha amenazado un político, a mí me han amenazado los funcionarios pata negra. A mí me han amenazado los fiscales. Eh, a mí no me ha amenazado el conseller de no sé dónde, o el jefe de, de recursos humanos del ayuntamiento de Cieza. A mí me ha um, abroncado un fiscal del Tribunal Supremo, porque tenía un negocio, lógicamente. De eh, la clase de opositores. Por lo tanto, si bien la acción es de la de la, de la directiva es contra para que haya una mayor transparencia y una mayor acceso a la información del Estado, del Estado español lo cierto es que va directamente contra un cierto una cierta manera de funcionar de los países las bien Eh, y es que además la Unión Europea sabe jugar muy bien las cartas, porque en las últimas semanas hemos tenido una sentencia que dice que en las situaciones de abuso para el tribunal de justicia de la Unión Europea no debe existir ni tan siquiera la protección estatal de la cosa juzgada algo tan sagrado como la cosa juzgada el Tribunal de Justicia dice si hay una situación de abuso aunque haya sentencia del Tribunal Constitucional y del Supremo pues no vale en el derecho de la Unión que después os diré cuál es sentencia del asunto C64-20 de 17 de marzo del 21, que dice... ...que ningún tribunal jurisdiccional, ningún juez... ...puede hacer caso omiso a la obligación que tiene... ...de transponer la directiva... ...y si el Estado no la ha transpuesto, la de transponer ...la interpretaré de... Sentencia de 13 de enero del 22 que obliga a las autoridades judiciales españolas a sancionar los abusos para eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión, sin que en ningún caso pueda consentir o mantener situaciones que puedan menoscabar el objetivo de la norma europea es decir no pueden ustedes hacer caso omiso al objetivo de la norma europea y el objetivo de la norma europea en el tema de los interinos es reducir a 8% la cantidad de funcionarios interinos que deben tener sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 28 de abril del 22, asunto C86-21 que es la directiva de Igualdad y de Circulación de Trabajadores que hoy ha explicado varias veces de esta enfermedad del Tribunal de Castilla y León esta enfermería dice: Mire, yo me presento a estas oposiciones, pero mi experiencia, mi antigüedad, está en Portugal. Y el TJUELI dice: Es lo mismo una enfermera en Portugal que en Castilla León. Por lo tanto, para las oposiciones, para saber la antigüedad, ha de computar forzosamente el tiempo que estuvo en Castilla León la Sala de lo Penal del 9 de junio de 2022 que un asunto menor de 100.000 euros el Tribunal Supremo declara que ahora ya es competente la Fiscalía europea ¿no? ¿y eso por qué? porque estamos viviendo y valga el signo de los políticos ¿eh? lo de la película o de los otros están todos muertos ha nacido un nuevo modelo social y estamos en esa situación de que vamos pensando que, que, tiene, que manda mucho pero ya no mandan nada lo que pasa es que lógicamente a unas instituciones que llevan sin, siglos Portando el bacalao, que les digas que ya no mandan nada y que han de hacer caso a un tribunal que no es ni tan siquiera español, les duele en lo más profundo. La directiva que ahora avanzamos, ¿eh? podemos decir que es una directiva por frecuencia, pero es mucho más. Porque miren lo que hace la directiva. Por primera vez en toda la historia de las directivas y los reglamentos europeos, la Unión Europea dice: este tema, este tema, este tema, este tema son derechos de la Unión. Punto uno. Según, y segundo dice: y esos temas que son derechos de la Unión se gestionarán. No como dice cada estado que se han de gestionar, sino como digo yo que se han de gestionar. Y lo dice la directiva. Y si un caso no hay solución, después siga apuntado. Y además, sin consideración de fronteras. ¿Qué quiere decir? Que un señor que puede plantear una denuncia de la directiva en Bélgica, que afecte a los magistrados españoles. Y en Bélgica, se la han de tramitar. Otra cosa es que, puede que el juez de Belga se nos esconda debajo de la mesa. Pero es lo que hay. Las cosas se empiezan andando poquito a poquito y por este primer paso. Son unas normas que lo que nos dicen es que la soberanía de las cosas que ahora los lee y ya no son del Estado español ya no son del Estado francés ya no son del Estado alemán sino son de la Unión Europea ¿y qué cosas son de la Unión Europea? pues lo dice el artículo 2 de la directiva cualquier contrato público es decir, cualquier contrato que haga una administración pública sea cual sea la institución implicada y la cuantía y llevo firme por otra parte persona física o jurídica. Aquí esta mañana tenía una pequeña ilusión, si una prestación de servicios podría solo ser o no podría hacerlo. En principio cualquier contrato público. Segundo ítem: los servicios, productos y mercados de, de productos y mercados financieros, los préstamos, las hipotecas las comisiones de los bancos, riesgos, usura y también los alquileres. Porque según la directiva Volkenstein, del 2006, los alquileres son la prestación de un servicio. No son una seta que han inventado en España los propietarios de, las, eh, de, de, de, los, de los grandes propietarios, diciendo tenemos una ley de arrendamiento urbano pues no la prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento legal, compliance y el blanqueo de capitales también entra dentro de la actuación de esta ley, la financiación del terrorismo porque el Estado español ya no puede decidir quién es terrorista y quién no lo es y qué acciones son terroristas y cuáles no, para eso ha cedido su soberanía para que haya una directiva. La seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión. Cualquier producto que pueda adquirirse. Por lo tanto, ese reloj que has adquirido uh, de Amazon, pues estaría dentro, dentro, si el reloj te explota, estaría dentro de aquí. ...la conformidad de los productos, bienes y servicios sometidos a la legislación europea... ...aunque no afecte a la seguridad de los mismos... Eh, ...y si además se te rompe a los dos días. La seguridad en el transporte... sea por carretera, tren, avión fluvial, marítimo control... ...y vigilancia de los mismos, aduana... ...porque la vigilancia de las fronteras, desde el 1 de enero de este año... Hay una policía que se llama Frontex que encontrarán en el aeropuerto de Zaragoza y en el de Barcelona y en el de Madrid, porque las fronteras, a partir del 1 de enero, ya no las gestiona el Estado español. Aunque aún hay policías, porque no hay suficientes policías de Frontex, pero las fronteras, ya hay una policía unificada de fronteras para todo el Estado español. La Academia de Ávila, ha sacado ya cuatro generaciones de policías que, lógicamente, siguiendo las premisas de la Unión Europea, los que saca aquí los envía al Este y los del Este los trae para Con lo cual, bueno, pues el que controla la frontera, que, el que conozco yo, que controla la frontera del aeropuerto de Barcelona se llama Mijail. La protección del medio ambiente... El urbanismo y la caza. Una denuncia de urbanismo es un tema de la Unión Europea, porque afecta al medio ambiente. Un problema de caza es afecta al medio ambiente. Por lo tanto, sería, sería objeto de esta directiva. La protección frente a las radiaciones, sea de clínicas, hospitales, antenas de telecomunicaciones, wifi, la seguridad nuclear. Centrales, almacenamiento, el transporte de residuos, la seguridad de los alimentos, todo el tema del etiquetado, es tema de la Unión Europea y hay que tramitarlo conforme a la directiva. La caducidad, los aditivos, el control de los piensos y aditivos para animales, la sanidad animal, veterinaria, plagas, animales de compañía, el bienestar de los animales el abandono, la agresión y la tablomaquia. O es que los, los toros no son animales. Por lo tanto, este es un tema que alguien les va a tener que explicar que la normativa que regula a partir de ahora las corridas de toros la impone Bruselas, no la impone cualquier comunidad por Estado ¿no? español la salud pública riesgos, hospitales, farmacia medicación, política sanitaria políticas de ADQ la protección de los consumidores de productos y servicios incluidos los servicios prestados por el Estado porque la Unión Europea entiende que el ciudadano es un consumidor de servicios del Estado y expresamente se cita a la administración de justicia, por lo tanto todos los temas de tardanza, de, de sentencia, de todo esto, entrarían dentro del procedimiento. La policía, el ejército, porque para la Unión Europea son los militares un funcionario como cualquier otro, y afecta. La protección de la privacidad y de los datos personales, transmisiones transfronterizas de datos, de de protección de datos, videovigilancia, metadatos. La seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras críticas, el agua, el gas, la electricidad, las comunicaciones, los sistemas de información, procedimientos de acceso, agujeros de seguridad, resiliencia, cualquiera de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal y como se contempla el artículo 325, todo el tema del fraude a partir de 10.000 euros todas las infecciones que regulen el mercado interior, mercados sin fronteras, de circulación de mercancías, personas, servicios, capitales, mercados cautivos, dumping, vulneración de directivas sobre el trabajo, que aquí también entraríamos de nuevo en el tema de los interinos, todo lo que afectaría a competencia, competencia desleal, abuso de patentes, contratos exclusivos, cualquier actividad que haya perdido ayudas. ...otorgadas por los Estados... ...aunque no fuese dinero de la Unión. Y aquí están todas las subvenciones públicas. Las que recibe... ...CGT, si recibe alguna... ...y las que recibe... ...la... A, ...Asociación... ...de Campaneros... del ...de Zaragoza. Cualquier... ...asociación... ...en, el, en la cantidad que recibe... Estamos dentro de ese procedimiento. ¿Por qué? Porque resulta que la ley de transparencia, a pesar de ser tan mala, dice que cuando más del 40% de la subvención viene de un solo sitio, hay que declarar públicamente en una web eh, cómo, cómo ha funcionado el gasto de estos 3.000 euros. ¿Cuántas asociaciones su única subvención es lo que les da el Ayuntamiento de Zaragoza? Aburrido, aburrido. Entonces, todas ellas están incumpliendo en este momento la ley. Por eso, la directiva vuelve a existir en ello. Pero no estamos hablando de esto. Las empresas dedicadas a la formación, las asociaciones culturales, el Consejo de Estado, las patronales, los equipos de fútbol que les hacen, todos ellos están dentro de la directiva. Es decir, el Real Zaragoza tiene la obligación de cumplir con esta directiva. directiva y no digamos la Casa Real o el Consejo de Estado, porque para la Unión Europea no hay aforados, no hay imputados. Por lo tanto, la Casa Real no queda excluida de esta directiva. Ni tampoco lo queda el Consejo de Estado ni la Iglesia Católica. Todas las eh, eh, relativas a los fraudes de mercado interior, la finalidad que sea eh, Hacer un fraude al impuesto a sociedades, porque la Unión Europea tiene del impuesto a sociedades, y finalmente todos los concordatos, desgrabaciones, eh, la casilla de Hacienda, ya de, de la declaración de Hacienda que va a la, a la Iglesia, etc. Además, la directiva crea unas autoridades de control y te dice. Oiga, pueden ser privadas o públicas. La nuestra, que en su momento levantamos la mano y dijimos, yo quiero ser autoridad de control, es privada. Muy bien. Notificamos a la Unión Europea y ya hemos sido reconocidos en un auto por la, uh, por la uh, Audiencia de Barcelona que nuestra institución es una institución que es una autoridad de control, por lo tanto la resolución que yo tomo como autoridad de control es igual que la que tomase el ministro de Hacienda y tiene los mismos recursos que una resolución del ministerio de Hacienda y para gestionar los conflictos de ese prácticamente todo porque creo que hay pocas cosas que ya quedan fuera que dice la, la Unión Europea que son de su tema crea unos, bufones de, crea unos bufones de denuncia crea unos canales de denuncia unos internos y otros ¿Quién ha de tenerlo? ¿Quién está obligado a tenerlo? internos todos los sindicatos partidos políticos asociaciones Sindicales, iglesia, eh, toda esta gente que hemos visto que recibe dinero de la Unión Europea de manera directa o indirecta, todas las empresas de más de 50 trabajadores y todas, todas las administraciones públicas. Es decir, el ayuntamiento que son tres, ese también ha de cumplir con la directiva. ...tiene la obligación de tener... ...su buzón de denuncias internas... ...y por qué... ...porque la Unión Europea además... ...quiere cargarse... ...los 100.000 chiringuitos... ...que hay... ...alrededor de las instituciones públicas... ...porque claro... Si, la, ...si los datos personales... ...ahora van por aquí que va a la Agencia Española de Protección de datos o la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, la de Valores, o antifraude, o todo el chiringuito de transparencia que hay en todas las instituciones locales, eh, autonómicas y generales. La norma entró el 17 de diciembre de 2019 en vigor. Y como genera unos derechos para los ciudadanos es aplicable directamente. No hace falta pedir transposición. ¿Eh? ¿Cuándo no has de pedir transposición? Cuando la directiva no haya sido transpuesta o la ha sido de forma incorrecta. Cuando las disposiciones de la directiva sean incondicionales y suficientemente claras. Cuando las disposiciones de la directiva constituyen derechos a los individuos. Entonces, a partir de aquí, funciona. Y funciona no a través de los mecanismos de transparencia, porque ya les están bien que haya mecanismos de transparencia, sino a partir del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Que la Carta de los Derechos Fundamentales habla de la capacidad de recibir y enviar comunicación sin que, sin que intervenga, sin que puedan intervenir los estados. Es decir, es decir yo tengo la mm, capacidad de pedir cualquier tipo de información, de emitir de cualquier tipo de información a cualquier persona de las que están allí dentro, en ese estado, ¿eh? o cualquier empresa o cualquier institución porque eso me lo reconoce el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Sí. Repetir, que eso es lo más revolucionario, no exime a nadie, por lo tanto plantea la responsabilidad directa y personal de los jueces por primera vez. Hasta ahora, y por eso va a costar a la transposición un huevo, los jueces decían no no nosotros no se nos puede pedir responsabilidades la directiva sí ¿Eh? de fiscales de abogados del estado pero también de las altas instituciones del estado de los partidos políticos de los colegios profesionales y de cualquier tipo de ciudadano y de funcionario. Por lo tanto, todos ustedes que sean funcionarios, también. ¿Eh? Y está prohibida por la directiva cualquier norma que los exonere. ¿Eh? Por, lo tanto, por lo tanto, estamos hablando de lo que hemos yo he venido a hablar en las diversas conferencias, de que estamos delante de un nuevo modelo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ...que diga el policía... ...no sé si hay alguno aquí... ...que diga un policía... ...soy el... Eh, ...ET3227... ...no, no... ...yo quiero saber quién es usted... ...y tengo derecho a saber quién es usted... ...y cualquier norma... ...que diga que no... ...queda decaída... ...otra cosa ya no hace diferencia, ya no hemos hecho diferencia entre civil, penal, laboral... No, no, estamos hablando de derechos de la Unión y de lo que no es derecho de la Unión. ¿Eh? Es un proceso cuasi proceso obligatorio y de carácter prejudicial. Esto quiere decir que un juzgado no podría tramitar una demanda de uno de los temas que hemos dicho si antes no ha pasado por un montón de denuncias. Por lo tanto, podemos hallarnos en, con una nueva excepción procesal. Oiga, usted no ha denunciado en el canal de denuncias, ya había canal de denuncias, por lo tanto, pare ese procedimiento y retortáigase al canal de denuncias. Y lo que es más importante El canal no está pensado para filtrar conflictos Porque para eso está la mediación Sino para reconstituir prueba Es decir, avanza la prueba de denuncia Por lo tanto, cuando te llega la resolución de, Del canal de denuncias Ese canal, ese canal el juez lo ha de dar por bueno no puede impugnarlo entonces, ¿qué más? es, un, es y esto no lo hemos hablado el día pero es importantísimo invierte la carga de la prueba es decir no es el denunciante que debe probar que el denunciado ha infringido sino es el denunciado que debe probar que no lo ha hecho Imagínense el cambio que es o sea, es decir yo denuncio que el Ayuntamiento de Zaragoza ha vulnerado el derecho de la Unión porque ha dedicado dinero de no sé qué a otra cosa y, de la, y por la directiva no soy yo el que debo probarlo, es el ayuntamiento de Zaragoza el que debe probar que no lo ha hecho. Este tema es absolutamente crucial y trascendente, porque a partir de ahora la norma europea permite denunciar con la menos sospecha es el procedimiento el que dirá si eso es cierto o no es cierto y aunque sea el jefe del Estado o presidente del gobierno <coughs> el canal de denuncias tiene cinco entradas tiene vía web tiene una entrada por vía telefónica, una entrada presencial, una entrada por correo y una entrada por email. Y siempre han de estar recogidas estas cinco entradas y lo que es más importante de la directiva. Quien gestione, gestione el canal de denuncias lo ha de hacer de una manera, ha de ser independiente. Es decir, no puede ser un departamento de departamento Barcelona tiene un canal de denuncias que está muy bien, que es pionero que incluso mantiene la confidencialidad del denunciante anónimo pero lo abre Alcaudía un funcionario de Alcaudía por lo tanto no está adaptado el Canal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza se abre con funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Se ¿Puede usted denunciarnos anónimamente? ¿Es que lo abrimos nosotros? No, no. La directiva dice que lo ha de abrir alguien independiente. independiente. Por lo tanto, el canal de denuncia de CGT de no, no lo puede abrir un afiliado de CGT alguien que se deba a ese fe. Excepciones. Pues solo hay tres. Los abogados. Hombre, estaba yo aquí. <risa> los abogados estamos exentos. Los médicos están exentos. Pero solo los médicos no las clínicas médicas, los médicos en su trabajo personal están exentos, por tanto, los uh, expedientes médicos están exentos y los magistrados solo en el secreto de las deliberaciones, pero nada más. Es decir, ¿cómo un magistrado ha ejecutado una sentencia? ¿Cómo un magistrado ha llegado al tribunal como ha llegado? ¿Cómo todo esto es denunciable? ¿Y denunciable con mera sospecha? Pues sí. Entonces, solo la fase de deliberación de la sentencia queda exenta, pero nada más. Lógicamente, este sí fue uno de mis caballos de batalla en Bruselas para hablar, eh, de, para decir de que. El, el, el, el tapón de, de la corrupción era la Judicatura Española y por lo tanto, mientras no se regulase la Judicatura Española eh, y no se hiciera entrar dentro de la directiva a la Judicatura Española el español se le nada Eso aparte eh, lo, lo combinamos con una pregunta a la corrupción ...a través del eurodiputado Mano Pineda... ...diciendo... ...¿Puede ser un juez... ...que forma parte... ...de una secta religiosa... ...¿Puede ejercer el derecho de la Unión? Porque... ...si dice que no... ...o si dice que no sí... ...es una de estas preguntas malditas. ...la respuesta de la Comisión dijo... ...¿Puede pertenecer a una religión... Pero no a una secta. ¿Cuántos jueces hay que son de los dos ¿Cuántos jueces hay que son de estos? No sé qué, de Cristo y el Juncker y todas estas cosas. Por lo tanto, aquí es otra entrada que hace la Unión Europea para decirles: miren, los jueces ya no son jueces del Estado español, sino son mis jueces de la Unión y que han de tratar con mis temas. Y lo mismo que está pasando ahora con el tema de Polonia, que hay un cirio con el tema del poder judicial, que a lo mejor algunos de ustedes lo ha oído, y con el tema de Hungría, ¿eh? aunque todo se haya tapado por la guerra de Ucrania, pero ha habido durante estos dos últimos años es importante. ¿Por qué? Porque entendía que los jueces que se debían a otras personas no eran independientes, porque para la Unión ser independiente no solo aquel que ha sido designado políticamente, sino también aquel que ha sido designado por alguien que ha sido designado políticamente. Con lo cual, la educación de Barcelona, dijo, vamos a hacer nosotros los buzones de denuncia. Pregunta que, que se les hizo inmediatamente. Perdonen, ¿quién forma parte de la dirección de la Diputación de Barcelona? Bueno, los concejales de los diversos ayuntamientos. Por lo tanto, no pueden ustedes, no pueden ustedes eh, eh, gestionar los buzones de denuncia. <tose> y me gustaría dejarlo aquí me gustaría dejarlo aquí porque creo que el rollo que les he pegado ya lo suficientemente importante estamos delante de un nuevo modelo social nada se va a parecer en los próximos años a como hemos estado viendo hasta ahora y la Unión Europea nos ha puesto las herramientas pero la Unión Europea también entiende que son ustedes ciudadanos adultos y por lo tanto son ustedes los que si quieren ejercer unos derechos, yo no se los voy a negar, se los van a tener que conquistar ustedes. Muchas gracias. Josep, <tose> pásame de este libro. El... Vale, gracias a Josep por la intervención. Abriríamos ahora un, un, turno de, un turno abierto de palabras para que os podáis dirigir hacia aquí y, Quien se atreva a preguntar, y comentar nos lo que querrá. <ríe> no sé si ha apagado el micro. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Sí. Te pasa A ver. Preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por la intervención. Levante un poco la voz para que le puedan unir, o saque si era más querida, si no importa. Muchas gracias por la intervención. Yo quería preguntarle si, como ciudadano de forma individual, se puede denunciar, o en un colectivo tan grande, por ejemplo, de interinos de educación, debería ser varias personas eh, a través de una asociación o. o sea, puede usted es? escoger. Puede usted escoger. Eh, ...el problema que tiene ahora... ...es que el único canal de denuncias... ...reconocido y que funciona... ...es el nuestro... ...pronto habrá el de CGT... ...suponemos que... ...la semana que viene... ...ya daremos noticias... Eh, ...del de CGT... ...entonces el nuestro... ...es un canal de denuncias... ...privado... ...y eso quiere decir... ...que la Unión Europea dice... mire tramitar la denuncia puede costar dinero ¿Eh? supongo que tarde o temprano habrá canales de denuncia públicos que no sean así pero mantener nuestra independencia eh, es a cambio de algo y a cambio de, de que eh, eh, los juristas que se utilizan los técnicos, los peritos que se utilizan porque por ejemplo yo estoy llevando yo estoy llevando una una, un procedimiento sobre el tema de Pegasus, sobre el penaje de Pegasus. Y lógicamente se ha tenido que contratar eh, incluso, abogados extranjeros, incluso abogados extranjeros. Por lo tanto, eh, el, usted puede denunciar, el problema es que estamos en la, eh, dando los dos o tres primeros pasos los dos o tres primeros pasos. Yo le aconsejaría que empezase como grupo. Como grupo. ¿eh? Porque la financiación podrá ser muy partida. ¿eh? O a través de un sindicato. Nos convence a estos señores y estos señores si dicen adelante, pues ya está. ¿eh? Pero lo que sí que es importante es y si ustedes van a nuestra web de Aspartí, eh, lo que sí que es importante es que tengan claro que la Unión Europea no es hermanita de la caridad de nadie. ¿Qué quiere decir? Que si le toca el bolsillo, aquí se va a mover hasta el gato. Pero si, si es un tema de simple corrupción de una cosa que a la Unión Europea no le toca el bolsillo, la, la, la posibilidad de acción queda muy disminuida pero yo a veces no tengo muy claro si quiero toca el bolsillo o no porque los interinos tienen que bajar al 8% pero Europa le ha dado un dinero el tema a... de los interinos ya ha quedado claro de que sí, de que sí. ya ha quedado claro de que sí porque a ver los interinos del Ayuntamiento de Zaragoza la han pagado, los, los han pagado solo su sueldo los, los ciudadanos de Zaragoza o han venido dinero de Europa para pagar para contratar para no sé qué si sí les toca el auxilio porque además hay un modelo de, de, de, de función pública que es el modelo nórdico que es el modelo calvinista que no tiene nada que ver con el modelo del sur, con el modelo del sur. Eh, yo ponía el ejemplo esta mañana de que frente a, a igualdad de presupuesto entre España y la Unión Europea, porque están en más o menos en igualdad de presupuesto, de inversión, España tiene 3.2 millones de funcionarios y la Unión Europea 65 que solo un 10% de los trabajadores públicos suecos son funcionarios públicos. Entonces, habla con un señor de Holanda, con un político holandés, y le dices, no, no, es que aquí, eh, y lo, lo pongo porque eh, como ejemplo, porque pobre está aquí, ¿eh? el enterrador en Zaragoza es funcionario público. Hay una oposición es ¿Qué coño? ¿Cómo puede ser? ¿no? Y les cuesta mucho entender, les cuesta mucho entender ese nivel, ese nivel. Pero bueno, es lo que hay. ¿Más preguntas? Y luego creo que se ha puesto a trámite la denuncia de los ingenieros de del Ayuntamiento de Zaragoza. este es un proyecto que se puso en marcha con la gente primero de Petaz y después aquí son CGT eh, la demanda está funcionando se pueden, se pueden uh, uh, apuntar más gente pero todo esto se controla desde, desde, aquí. desde aquí porque lo que, lo que hemos intentado explicar a su señoría es, oiga, si tenemos unos procedimientos, que en estos momentos hay más de 25 cuestiones perjudiciales en el ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las leyes pasadas y de las públicas, mire, pare, suspenda los procedimientos, ¿eh? arregle lo que tenga que arreglar y después que de acuerdo con la ley, conforme este reclamo. Esto es ¿se puede apuntar más gente? Por supuesto se puede apuntar más gente. ¿Qué preferiría yo? Hombre, que los de educación hicieran la suya, los de sanidad hicieran la suya, porque cada grupo tiene sus especiales características y tiene su especial manera de relacionarse con, con consellerías o grupos diferentes que han pactado cosas que pueden ser muy diferentes que han pactado cosas que pueden ser diferentes y a veces estás haciendo la demanda y te dicen no, es que el Consejo de Educación ha ofrecido esta tarde como ha pasado en Barcelona 2.500 maestros más por lo tanto, entran en todos. Que hacemos, ¿no? Pero bueno, yo preferiría que fuesen separados. Si hay más preguntas, vamos a hacer una cosa, lo digo porque se está grabando un vídeo, entonces si, si queréis eh, hacer uso de la palabra, eh, os acercaremos el micro porque si no se, se graban las respuestas, pero no, no se oyen las preguntas y queda un poco raro, ¿vale? Ya, ya, ya me encargo yo de ir de... moviendo el micro. ¿se yo quería hacer ah. una pregunta a ver me gustaría que nos explicaras qué tipo de claro aquí estamos denunciando qué tipo de protección tienen los de denunciantes claro, pues, una pues la, la directiva también explica la... la directiva también explica qué protecciones eh, yo puedo dictaminar ...entre las protecciones que puede determinar es... ...aquella persona... ...que pierde su puesto de trabajo... ...o le sea imposible ir a trabajar... ...por la presión que recibe... ...que se le pague el sueldo... ...que se le paguen los abogados... ...que se le pague la asistencia psic psicológica... ...pero no a él... ...a su familia... ...a sus conocidos... ...también... ...es decir, la protección la pone... ...lo más amplia posible... ¿Para qué? Para que las represalias, que ahora hablará de ellas eh, José Muelas, las represalias sean lo menos eh, dañinas posible. Siempre hay una situación que si un compañero no te saluda, pues duele muchas veces. Pero lo cierto es, lo cierto es que ese ostracismo se rompe, porque tú tienes elementos para denunciar y, por lo tanto, para decir, oiga, si este señor, si este señor le hacéis mala vida aquí, ningún problema. Aparte del procedimiento, este señor lo vamos a enviar a su casa pagando ustedes. ¿Eh? Entonces, sé que hay muchas medidas y que hay muchas maneras de hacer daño. ¿eh? Pero, la Unión Europea pretende de, de, de, de, desactivar cualquier política, pero ya te digo, hablará ahora de, de estas medidas, hablará muelas que no han podido estar con nosotros por un tema médico y, y si acaso caso pasando el vídeo. Sí, Miramos sí. Eh, bueno. a ver si hay alguna última cuestión antes de pasar el vídeo. España, mejor dicho, el Estado español es el guan. Pagamos 150 millones de euros al mes de sanciones por no transponer directivas. ¿Eh? Somos el número uno. Hay algunas que la Unión Europea se pone más, eh, más dura y otras que no. Eh, la última que se puso dura de verdad, se acordarán ustedes que en abril del año pasado nuestro Parlamento aprobó de, a toda castaña un real de, un, una ley orgánica sobre protección de datos de carácter policial. Porque había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les cascaba 15 millones de euros en multa más... 90.000 euros cada día que no hicieron la transposición ¿Por qué? Porque los datos policiales tampoco son nuestros ya Nuestros datos policiales están en Tallín y si ustedes miran el chip que tienen en su en su DNI la información que se almacena en, este, en ese chip ya no es del Estado español es de la Unión Europea y sus antecedentes penales y policiales están en la Unión Europea. Ya no están en el Estado español. Y sus vehículos también. Y los containers que están dando vueltas por Europa también. Y los números de matrícula de bastidor también. Y los números de motor también. Y su, y su ADN también. Entonces, había de ponerse en marcha todo el procedimiento de control de fronteras y por lo tanto le metieron, le cascaron una sanción al Estado español y, y, y tuvieron que transponer a toda Castaña. La, el requerimiento para la 24, que es de acceso a la información pública, también se hizo a la transposición a toda Castaña porque hubo un requerimiento de la Unión Europea y dijeron. ...te llevamos al tribunal... ...porque la Unión Europea... ...el Parlamento nos manda una mierda... La, ...el Ejecutivo y el Legislativo... ...es la Comisión... ...pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...manda mucho... ...cuando digo manda mucho, quiere decir... ...que nosotros... ...personalmente, llevamos... ...el pleito del séptimo sanitario... ...que era un pequeño impuesto... ...que se cargaba cada vez que ponías... Eh, gasolina y el estado español tuvo que devolver 18 mil millones de, de euros poca oh, cabrón y no les tengo el pulso si sí, vamos a pasar el vídeo de, del ponente que no ha podido asistir Tú que lo conoces si quieres presentar un poco algo de él. Bueno, José Muelas es un sabio del derecho. Yo con él tengo grandes disquisiciones y ahora tengo una disquisición importantísima y concienzudísima, porque es un especialista en eh, egiptología y sobre todo en el tema de los fenicios y él es de Cartagena por lo tanto cartaginés entonces la discusión que tenemos en este momento es si los pollos los trajeron los fenicios por lo tanto los pollos entraron a través de Cádiz o los cartagineses y entraron a través de Cartagena en Europa ¿Eh? pero bueno hecha esta pequeña broma eh, él es un especialista bueno, sobre todo en derecho activo pero estoy llevando no se este libro él ha sido decano del colegio de abogados de Cartagena eh, eh, es especialista ...en Derecho de Nuevas Tecnologías también... ...es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Española... Eh, ...el, el vídeo, te lo he pasado yo? ...el vídeo tengo en el cuadro, es que voy a copiar toda la web... ...entonces... Eh, ...es una persona... ...que... es un activista del mundo del derecho. Él lidera eh, lideró una revolución que hubo en Internet que se llamaba La Brigada Twittera y, y ahora está liderando Abogacía en Red, que son los abogados que no, son, no pertenecen ...a los grandes colectivos de los colegios de abogados. Venga. Eh, lamentablemente no puedo estar esta mañana ahí en Zaragoza... ...disfrutando de la ciudad y disfrutando de vuestra compañía... ...porque, bueno, pues circunstancias imponderables... ...impiden que pueda estar hoy allí. Eh, espero que podamos vernos pronto y espero que... Que, ...que bueno, que podamos disfrutar de nuestra presencia y hablar de, las, y hablar de esas cosas que, que nos interesan a todos. Hoy, hoy me toca hablar sobre esta directiva que llaman de los whistleblowers... Eh, ...un término que la, el anteproyecto de ley española no ha acabado de traducir... ...más que a través de, de circunloquios... Eh, y es un tema suficientemente interesante como para que le dediquemos un, un ratito de nuestro tiempo. Aunque yo sé que hablar de leyes es siempre, es siempre complicado y es siempre árido. Bueno, pues vamos a intentar que el tema podamos podamos despacharlo con la mayor brevedad y, y amenidad posible. Eh, el objetivo principal de la normativa que se contiene en esta directiva de que les hablo, es el asegurarse de que cualquier persona trabajadora tenga a su alcance una vía a través de la que pueda llevar a cabo la revelación de infracciones o irregularidades que se estén cometiendo o se hayan cometido en, en la empresa. Esta directiva deja además claramente establecida la necesidad de garantizar en todo caso la confidencialidad del denunciante o, o alertador en resumen lo que se busca es promover un entorno más ético en la sociedad sobre todo en la empresa habilitando opciones de denuncia y de conductas ilícitas y garantizando a su vez que las personas que lleven a cabo estas denuncias no van a sufrir represalias van a estar protegidas y van a contar con las medidas de, de apoyo necesarias ¿Qué personas son estas que están protegidas? Bueno, eso es lo primero que delimita la directiva de que hablamos. Y estas personas que van a estar protegidas por la directiva, pues naturalmente son, en primer lugar, los denunciantes. Ya trabajan en el sector privado, ya trabajen en el sector público. Y estos denunciantes que hayan obtenido información sobre la comisión de infracciones o irregularidades en su empresa o en su sector, pues eh, alcanza como mínimo a, esa, a las personas que obviamente tengan la condición de trabajadores de acuerdo con las normas de derecho europeo. También a las que tengan la condición de trabajadores no asalariados... Los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, los voluntarios, los trabajadores en prácticas, perciban o no una remuneración. También son objeto de protección por parte de esta directiva, así como cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores. Los denunciantes, las personas que hemos dicho, se verán protegidas no solo cuando denuncien una infracción actual, sino cuando denuncien una infracción que se cometió en el pasado o una infracción aun cuando todavía no haya comenzado a, a producirse o incluso cuando esta infracción se produzca en el, en, durante la selección de personal o en el periodo precontractual previo a la firma del contrato pero la directiva no solamente protege a los denunciantes protege también a otra serie de personas que considera que merecen eh, esa protección una protección similar a la que se está prestando al denunciante y estas personas son en primer lugar los facilitadores nos ocuparemos de ellos un poquito más adelante también los terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral. Es decir, sus compañeros de trabajo, su familia, incluso sus, las empresas, las personas jurídicas que dependan del denunciante. Las empresas del denunciante eh, con las cuales pues, trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un, en un, contexto, en un contexto laboral. ¿Y qué protección dispensa esta directiva en relación a los denunciantes y al resto de personas que hemos visto, a, la, a las que hemos visto que también dispensa protección? Bueno, pues en primer lugar la directiva lo que hace es eh, prohibir las represalias, es decir, eh, obligar a los Estados miembros a que eh, protejan frente a las represalias a los denunciantes y al resto de las personas. Entonces los estados deben adoptar todo tipo de medidas para prevenir, para impedir que haya, no haya represalias, sino amenazas de represalias, tentativas de represalias. Y a partir de ahí, pues la, la, la directiva da una larguísima lista de, de supuestos, la, pues, despido, destitución, degradación, denegación... Eh, de ascensos, el cambio de puesto de trabajo, el cambio de ubicación del lugar de trabajo la reducción salarial, el cambio de horario de horario de trabajo, la denegación de, de formación la, la evaluación, las referencias negativas, cualquier tipo de discriminación, en fin la lista es larguísima y es más, en mi criterio no es una lista, por supuesto no es una lista ...exhaustiva, sino que es meramente ejemplificativa y que lo que trata es de proteger al denunciante y al resto de las personas... ...que merecen protección de cualquier tipo de, de represalia que eh, pudiera llevar a cabo pues, la persona afectada por esta denuncia por parte del... del de la persona que ha adquirido la información y que está protegida por, por esta directiva. Además de la prohibición de represalias, la directiva se encarga de ordenar a los estados el diseño e implementación de toda una serie de medidas de protección. Y a tal fin, eh, ordena a los estados que adopten las medidas necesarias para garantizar ...que no va a haber represalias, como ya se dijo antes. Pero además les dice que incluyan determinadas medidas... ...entre las que al menos estarán las siguientes. En primer lugar, no se considerará en ningún caso... ...que cuando un denunciante facilite o, o, o, o, o, de, o revele información... ...haya cometido ninguna infracción sobre restricción de revelaciones... ...siempre y cuando lo haya hecho porque entiende que esa revelación es necesaria... ...a los efectos de la, de la presente directiva, a los efectos de la, de la denuncia... ...que tuviera motivos razonables para pensar que sin revelar dicha información... ...pues la denuncia carecería de, de fundamento. En segundo lugar... Tampoco se considerará que está eh, incurriendo en responsabilidad por la adquisición o el acceso de esa información. Salvo, claro, en el caso de que ese acceso fuese delictivo, es decir, estuviese eh, previamente penado en el Código Penal, en cuyo caso... Pues se aplicaría la legislación penal correspondiente del Estado. Es decir, hay que tener cuidado en esto. Eh, podemos facilitar cualquier tipo de información, lo que no podemos es apoderarnos eh, de forma delictual de una información a la que no deberíamos tener acceso y que está protegida por el Código Penal. Cualquier otra responsabilidad de los denunciantes derivado, derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la denuncia o la revelación pública o que no sean necesarios, pues es evidente que eso seguirá rigiéndose por el derecho por el derecho nacional. Es decir, tenemos que facilitar la información correspondiente a la denuncia, pero no hechos o circunstancias que nada tengan que ver con ella en los procedimientos ante un órgano jurisdiccional o una autoridad, los daños y perjuicios que nosotros podamos haber sufrido, que el denunciante pueda haber sufrido, se presumirá, salvo prueba en contrario, que esos daños y perjuicios los ha causado precisamente el, eh, el afectado por esta denuncia que hemos, que hemos llevado a cabo. Y será él el que tenga que probar ...que efectivamente nuestros daños y perjuicios no, no, no, no nos han sido irrogados por él. Eh, se tendrá también derecho, y esto es importante, a movida a medidas provisionales... ...cautelares dentro de un proceso judicial, es decir, a que el juez adopte medidas... ...para que el denunciante pues, sea debidamente protegido. En los procesos judiciales relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de normas de protección de datos, revelación, etcétera, etcétera, etcétera, las personas que están protegidas por esta directiva, pues no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de la denuncia o de la revelación pública que hubiesen hecho en virtud de la presente directiva. Entonces siempre que se revele una información de ese tipo eh, con arreglo a la presente directiva, tendremos la excepción, podremos oponer, que esa información que nosotros hemos facilitado era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la directiva de que, de que, de que estamos hablando. La protección de la directiva también alcanza a la revelación de eh, secretos o informaciones comerciales. Y finalmente los Estados también adoptarán las medidas necesarias para que se proporcionen vías de recurso, vías para reclamar todos los daños y perjuicios que haya sufrido una persona que ha formulado una denuncia en relación con las infracciones que contempla eh, la directiva de que estamos hablando. Y ya finalmente, además de las medidas de protección y de la prohibición de represalias... La directiva establece una serie de medidas a las que denomina eh, medidas de apoyo. Y a tal fin, eh, la directiva lo que ordena a los Estados miembros es que velen porque las personas a las que se refiere eh, esta directiva, a las que protege esta directiva, tengan acceso a una serie de, de, de medidas de apoyo, pero en particular eh, cita eh, las siguientes. En primer lugar, una información y asesoramiento completo e independiente que sea fácilmente accesible y gratuita sobre procedimientos, recursos disponibles, además de protección frente a represalias y los derechos de la persona afectada. Tiene derecho también a una asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad implicada en su protección, Frente a represalias, incluida cuando así se contemple la certificación de que esa persona puede acogerse a la protección al amparo de la presente directiva. Y, eh, fundamental, la asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos, de conformidad con, con que puedan eh, producirse de conformidad con el derecho de la Unión Europea. Así como la asistencia jurídica y el asesoramiento jurídico gratuito en nuestro país. Lo cual me lleva a pensar que va a haber que abrir un turno de oficio específico para este tipo de, para este tipo de denuncias. Asimismo se contempla también como potestativo que se pueda establecer una serie de medidas de apoyo financiero. ...e incluso psicológico en el, marco de un, en el marco de un proceso judicial. Convendría ahora que aclarásemos... Eh... Aparte del denunciante, ¿quiénes son esas otras personas que también re, eh, son protegidas contra las represalias? Eh, se les dota de medidas de apoyo y respecto de las cuales pues, está, está gravitando el, obje, el objeto de esta, de esta directiva. A fin de garantizar el éxito de la protección que, que esta directiva ...pretende y que describe en el considerando 41, la propia directiva entiende que debe facilitarse protección frente a las medidas de represalia, no sólo... ...directamente contra el propio denunciante... ...sino también contra una serie de personas... ...contra las que pudieran tomarse esas medidas indirectamente... ...e incluso contra facilitadores, compañeros de trabajo... ...familiares, gente que mantenga una relación laboral... ...los clientes o los destinatarios de los servicios del denunciante... ...y todo ello sin perjuicio de la protección de la que gozan los representantes sindicales o los representantes de los trabajadores en su condición de tales y en virtud de las normas de la Unión Europea y normas nacionales. Es decir, estos deben gozar también de la protección prevista en la presente directiva tanto si denuncian infracciones en su calidad de trabajadores como si han prestado asesoramiento y apoyo al denunciante. Y ahora veamos quiénes son los facilitadores. Unos, unas personas que en la directiva son contempladas expresamente en los artículos 4, 5 y en el considerando 41. Y a los que por cierto ni una sola vez menciona el anteproyecto de ley española que en lugar de usar la expresión facilitador, pues prefiere describirlos con cualquier otro tipo de, de circunloquio en lugar de hacerlo directamente así, que es como lo hacen pues otros otras normas de transposición, eh, otras normas de transposición europea. Así en el anteproyecto de ley en España se les llama... Personas físicas que en el marco de la organización en que preste servicios el informante asistan al mismo en el proceso o en otros párrafos. Personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias. Claro, todo esto obliga a una labor de interpretación y de exégesis para determinar cuando nos hallamos en presencia de lo que la directiva llama facilitador. Un facilitador digno de la protección que la directiva eh, ...confiere y cuando exactamente no estamos en presencia eh, de ese facilitador. Y bien, eh, ¿quiénes son los facilitadores? La definición de facilitador nos la da el artículo 5.8 de la directiva... ...y es de la máxima amplitud, pues define al facilitador como una persona física... ...que asiste a un denunciante en el proceso de denuncia... ...en un contexto laboral y cuya asistencia debe ser confidencial. Conforme a la definición de la directiva, el facilitador siempre será una persona física... ...lo que excluye la protección de personas jurídicas en tareas de asistencia. Aunque por otra parte cualquier persona puede recibir esta protección... ...lo que eventualmente la figura del facilitador podría incluir incluso al propio instructor en la medida en que el instructor del procedimiento realice tareas legalmente permitidas de, de, de, de asistencia. ¿Y qué protección merece este facilitador? Pues justo la, la protección que hemos... ...que hemos visto antes. Todas las medidas de apoyo contenidas en el capítulo sexto de la directiva... ...artículos 20, 37 y las de protección, artículo 21 y 38 del anteproyecto... Eh, ...pues son medidas que le resultan eh, aplicables al facilitador. Y ya las hemos visto. Básicamente se concretan en esos tres grupos... ...prohibición de represalia... Eh, Medidas de protección y medidas de apoyo que hemos enumerado en todos los párrafos anteriores. Y ya para finalizar, pues sería conveniente distinguir la figura del denunciante de la directiva, del facilitador... ...respecto de la del testigo protegido y figuras afines dentro del ordenamiento. Existen paralelismos, existen semejanzas, existen diferencias que eh, hacen parecidos al, al denunciante, al facilitador, al testigo y al perito protegido. Eh, como sabemos, la legislación en española, en concreto la ley orgánica 1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, Dice que se dispensará protección a peritos o testigos que intervengan en una causa criminal... ...siempre que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona. Bienes o derechos de, de, de su cónyuge eh, o otra persona a quien se halle eh, ligado por relación de, de análoga afectividad. Ascendientes, descendientes, hermanos. Y la protección que brinda dicho texto legal consiste en las siguientes medidas. Primera, que no consten en las diligencias que se practiquen ni el nombre, ni los apellidos, ni el domicilio, ni el lugar de trabajo profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación del testigo protegido, pudiéndose utilizar para este un número o una palabra clave. Que las comparecencias para la práctica de cualquier diligencia de prueba se lleven a efecto usando procedimientos que imposibiliten su identificación visual normal. Que se fije un domicilio a efectos de notificaciones en la propia sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar luego de forma reservada a su destinatario a fin de que no se pueda conocer su domicilio. Y adicionalmente, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a estos testigos se les hagan fotografías o se capte su imagen por cualquier procedimiento, debiendo proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico, de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta protección. Y finalmente, y en los casos más graves, a instancias del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o incluso si una vez finalizado este se mantuviera la circunstancia de peligro grave o de, o de riesgo, se brindará a los testigos y peritos, en su caso, protección policial. Y en casos excepcionales, incluso se les podrán facilitar documentos y una nueva identidad para cambiar de residencia e incluso de lugar de trabajo. Los testigos y peritos protegidos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales eh, en vehículos oficiales y que durante el tiempo que permanezcan en las eh, dependencias oficiales se les facilite un local reservado para su uso exclusivo y donde estén convenientemente custodiados y protegidos de las miradas ajenas. Y es por eso que para distinguir la protección que se brinda a testigos y peritos protegidos... ...de la que se ofrece a denunciantes y facilitadores en la directiva 1937-2019... ...recordemos aquí las medidas que ofrece esta y que conforme a la propia directiva... ...pues podemos directi podemos dividir en prohibición de represalias, medidas de apoyo y medidas de protección. En cualquiera de los casos, las medidas de protección... ...a testigos y peritos protegidos, que siempre se van a producir dentro de un proceso penal... ...y las medidas a denunciantes, facilitadores y restos de personas que prevé eh, la directiva... ...no son excluyentes entre sí y son perfectamente compatibles. Es más, la condición de denunciante con arreglo a, a, a esta directiva... Es uno de los rasgos o uno de los indicios que debiera tomar en cuenta un juez de instrucción... ...si es que finalmente nos acabamos encontrando en un, proceso, en, un proceso, en un proceso penal. En cualquiera de los casos, debidamente manejada la protección que nos ofrece esta directiva novedosa... ...y con la cual hasta ahora pues, pues no contábamos, lo cierto es que eh, tanto como... Denunciantes como perjudicados, como responsables sindicales, como simples facilitadores o personas que apoyan a un denunciante que se encuentra en esta, en esta situación. La directiva es una poderosa herramienta de protección y apoyo que debidamente utilizada puede resultar en una... ...en una mejora del entorno ético en el que funcionan las empresas y administraciones españolas. Espero no haberles aburrido demasiado. Espero que esta información que les he facilitado... ...pues les resulte interesante para, para su día a día... Y estoy seguro que las personas que les acompañan allí presencialmente, estoy convencido de que resolverán todas las dudas que puedan haber quedado después de esta lamentablemente lejana intervención. Nada más, muchísimas gracias y, y créanme que les, les llevo a todos en mi corazón. Un abrazo muy grande. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay, ¿Hay alguna pregunta sobre la intervención del compañero José Buelas? Pero ahí habla de... No, no, un segundo. Un segundo. Un segundo. Pues... Gracias. Ahí habla de prohibir represalias, pero si ahora mismo no hay ni siquiera un voto de Barcelona, no se ha entendido bien. Por ejemplo, en Zaragoza ahora mismo no había... Y esto se aprobado desde 2007 y 2009, o sea que si sí, nadie ha puesto el... Bueno, es porque... Sí, ahora y... sí. A ver... eh. Básicamente, es porque nosotros fuimos los primeros. Nosotros estamos en línea directa con la Unión Europea permanentemente. La semana que viene estoy en Bruselas. Eh, y porque hemos sido, de alguna manera, las personas que han llevado en este país eh, esa directiva. Eh, si, no se ha, si no lo han hecho otras instituciones antes, bueno, pues el COVID ha sido muy largo y también la, la, la, las ganas de no meterse en líos también influyen mucho en este tema. Yo lamentablemente me están diciendo desde atrás que me está esperando el taxi para ir al, a coger el tren. Muchísimas gracias a todos. Eh, de verdad, ha sido un placer estar este día eh, con ustedes aquí en Zaragoza que además no ha hecho mucha calor. Barcelona es horrible la unidad que ¿eh? hay es horrible y recordarles de que aquí hay dos personas que ya están formadas en temas de la directiva no, deja, no, no me voy no dejando gente formada aquí sino que bueno, yo estoy seguro que eh, en lo que ellos no puedan eh, trabajaremos nosotros pero son gente eh, ellos dos eh, muy muy formada ya muchísimas gracias y hasta la próxima Temáticamente y a todos.